Mercedes Herrán ha sido la invitada especial en esta jornada para la reivindicación salarial de las mujeres empresarias. El Centro Cultural Cortijo Miraflores ha sido el lugar elegido para albergar en la mañana de hoy una actividad con motivo del Día por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres, una cita organizada por la Red de Emprendedoras y Empresarias de Marbella, Málaga, Campo de Gibraltar, Ren, en colaboración con la Delegación Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Marbella. Al acto han acudido un año más en primer lugar la delegada de Igualdad y Diversidad Isabel Sintado y la delegada de Políticas Sociales de San Pedro Alcántara Begoña Rueda. Sintado declaró que a día de hoy las mujeres siguen estando vinculadas a puestos relacionados con el bienestar, la enseñanza o la salud, profesiones que en muchas ocasiones reciben salarios mínimos, siendo este tipo de situaciones las que repercuten de manera directa en la brecha salarial. Asimismo, se ha sumado a la iniciativa la portavoz concejal de Ciudadanos en Marbella, María García, quien ha mencionado que desde Ciudadano son conscientes de la importancia de la igualdad de género y que este día es muy significativo para las mujeres, las cuales están más que preparadas para puestos directivos. Buenos días. Hola, eh, bienvenidas todas, bienvenidos también los caballeros que tenemos hoy eh, con nosotras, eh, venimos hoy a celebrar el, nuestro tradicional día por la igualdad salarial, igual pay day, y quiero agradecer vuestra presencia. Me encanta que la sala esté llena, no solo de medios de comunicación, sino también de, de asistentes. Eh, quiero dar las gracias en primer lugar como no a isabel cintado delegada de igualdad por acompañarnos un año más ella siempre está aquí con, con nosotras apoyándonos y, y bueno gracias isabel por estar aquí eh, también tenemos la suerte de contar hoy con maría garcía eh, concejala de ciudadanos eh, con begoña Rueda, responsable de Igualdad de San Pedro de Alcántara, y, y también con aquellos responsables de otras asociaciones que, que vienen a acompañarnos, como Blanca Moret por parte de, de Amum, no. Eh, tenemos la suerte de contar hoy con una fantástica ponente que viene desde valencia a darnos una charla sobre igualdad salarial y sobre todo economía circular y aquello que mejor podemos aprovechar las empresarias de esta economía circular los cambios nos benefician porque tenemos que aprovecharlos y bueno tenemos la suerte hoy de contar con mercedes herrán gracias eh... La verdad es que había escrito un montón de cosas que comentaros hoy, pero como sabéis, muchos de vosotros, ayer estuve en el Congreso de los Diputados, nos recibió Ana Pastor y el, el Secretario de Igualdad, Mario Ortiz, y, y tuvimos un encuentro fantástico en el que debatimos durante dos horas el porqué de la brecha salarial. ¿Por qué hoy seguimos teniendo una brecha de en torno al 14% según COE, la Organización Empresarial, o, o casi del, del 24% según Comisiones Obreras? Eh, esta brecha, lejos de reducirse, como había venido pasando en los últimos años, que la habíamos conseguido reducir en un porcentaje importante, este año ha subido de nuevo. Y creo que esto es lo más importante ¿no? que, que tenemos que comunicar. Hablábamos de, de, de hecho con la vicepresidenta del Congreso de por qué este fenómeno y de, de cuáles eran las causas reales que producían la brecha salarial. Y llegábamos a la conclusión que el tema de la conciliación y la responsabilidad mejor eh, definida eh, sigue siendo uno de los motivos por los que la brecha es tan grande entre hombres y mujeres Bueno, yo creo que, que Isabel siempre nos lo comenta y ahora nos lo dirá porque ya los datos se lo sabe mejor, pero yo lo que sí quería transmitiros es que tenemos que emprender acciones, no solo reivindicar la brecha salarial, sino que... Pedir y exigir que realmente se tomen iniciativas que mejoren esta situación de, de la mujer. Una de ellas que nos planteaban y que comentábamos ayer era la de la ayuda con el segundo hijo. ¿Sabéis? Como sabéis, hasta ahora la familia numerosa está en tres hijos, ya se subió hace unos años eh, este baremo y se están planteando que a lo mejor hay que ayudar también a las familias. Familias con el segundo hijo. Las sociedades van cambiando, vamos evolucionando. Nacen 1,25 niños eh, por pareja actualmente y realmente necesitaríamos que naciesen 2,4 para seguir manteniendo un equilibrio. Eh, eh, económico, social en el país y esto no ocurre eh, entonces yo me voy a quedar con esta idea eh, que es la que más me, me impactó y me interesó, creo que hay que emprender otras muchas, temas legislativos leyes mmm, que realmente garanticen que se cumplen o sea sanciones o cualquier medio que tenga la administración para controlar que, que realmente las empresas y, y demás entidades cumplen con el derecho de que la mujer eh, gane, tenga el mismo salario que el hombre pero, pero las ayudas a la familia me parecen a mí la, el, el kit de la cuestión principal y la educación que damos a nuestros hijos realmente el acicate que puede darle la vuelta a esto bueno sin más eh, me gustaría que isabel tintado también nos comentara algo al respecto gracias bueno, pues buenos días. En nombre de mi compañera Begoña Rueda y desde la Delegación de Igualdad y Diversidad, un año más, sobre todo, en primer lugar, agradecer a REM eh, la iniciativa de, bueno, pues en este caso, esta conferencia cada año nos sorprende con temáticas de alto nivel y, sobre todo, tocando el tema de la brecha salarial desde distintas perspectivas muy interesantes y que nos van a aportar muchísimo, como es el caso de esta conferencia en torno a la sostenibilidad y la economía. Ciudadana. Circular. También, eh, bueno, pues poner en valor que el éxito en cada convocatoria, eh, pues tenemos un salón bueno lleno y eso es muy importante eh, en nuestra ciudad. Y más allá de, como decía, eh, Miriam, pues es verdad que tenemos ahí muchos datos, como ese 14,2%, eh, un 6,3% eh, solo de mujeres que llegan a, a altos puestos de dirección. Y hoy eh, quiero poner en valor precisamente lo que tenemos en nuestra ciudad, una asociación de mujeres empresarias y emprendedoras, un salón lleno de mujeres que son empresarias, emprendedoras, pero sobre todo madres, sobre todo esposas, sobre todo amigas yo creo que en cada una de ellas es, eh, están representados todos aquellos factores que siguen contribuyendo a esta brecha salarial y sobre todo que cada una de vosotras habéis sido capaces de avanzar mucho más quizá que la administración porque vosotras hoy me explicaba eh, miriam bueno pues que ayer a la hora que llegó y todo lo que ha hecho esta mañana y yo te decía miriam por dios si es que eh, eh, sois ejemplo cada una de las mujeres que están aquí Aquí hoy son ejemplo de cómo se lucha contra la brecha salarial, cómo habéis sido capaces de compaginar esa conciliación sin renunciar a vuestras profesiones, ocupando esos puestos de alta dirección y sin embargo conciliáis. Habéis sido capaces de que vuestras parejas concilien para no renunciar. A, esa, a, ese, a ese puesto de alta dirección, a que tengáis esa retribución que merecéis por vuestra calificación y por vuestro trabajo, igual que hace un hombre en vuestras empresas. Eh, sois ejemplo de cómo eh, a la hora de elegir las profesiones, habéis elegido profesiones eh, que... Eh, no son eh, la que bueno pues la del cuidado no yo elijo una profesión donde quiero ser referente y donde voy a buscar ser esa mujer líder también o sea que yo creo que hoy lo que yo me voy a llevar de aquí por supuesto eh, la conferencia de mercedes Sala, que creo que va a ser muy muy interesante porque desde la delegación estamos convencidos del papel tan importante que puede crear la empresa generando esos espacios de igualdad donde precisamente el talento femenino lejos de ser penalizado va a ser valorado y conjuntamente mujeres y hombres pues vamos a tener ese modelo de, de empresa y de, y de sociedad bueno pues más igualitario y más sostenible pero de verdad que yo me quedo con, con, el, vamos, con el ejemplo de cada una de, de vosotras que sois las que nos estáis diciendo Hace años que venimos luchando y nosotras somos el ejemplo de que está también en la mujer dar esos pasos y de que vamos a, a bueno pues a dar ese salto en esa brecha salarial. Aunque es verdad que como tú decías este año tenemos un repunte, luego nos va cuando hay un periodo de, de crisis, es verdad que la, la más afectada y la primera es la mujer porque... También seguimos renunciando bueno, pues a esas horas de trabajo para el cuidado y nos vamos a la jornada parcial, pero desde luego Marbella puede llevar a gala y con orgullo que tiene un elenco de, de empresarias y de emprendedoras que van a seguir marcando la diferencia. Así que muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti Isabel. Bueno, pues sin más, yo creo que vamos a dar paso a la conferencia sobre economía circular, eh, oportunidades de negocio para una mujer emprendedora. Eh... Como sabéis, Mercedes Herrán es experta en economía circular y alimentación, responsable de internacionalización y desarrollo de organizaciones, más concretamente de, de pymes, y asesora en innovación empresarial, principalmente con el objeto de potenciar la competitividad de las pymes. Eh, bueno, tiene un currículum larguísimo, pero yo creo que lo que más in nos interesa es escucharte hoy, Mercedes. Así que te dejamos el espacio para ti. Gracias. Gracias a Rem por contar conmigo. Y pues... Vamos a ver qué es esto de la economía circular y las oportunidades que abre cara a, a los nuevos modelos de negocio que, que, que se están empezando a generar. ¿vale? Y lo que eso para una mujer va a representar. ¿Vale? en 2015 la onu creó los 17 objetivos de desarrollo sostenible cada uno de ellos está eh, eh, ampliado ¿no? con diferentes metas en total son unas 169 según donde lo mire son 169 153 Bueno, depende vale pero estos estos objetivos de desarrollo sostenible son los que van a marcar la agenda 2030 o sea pero además de todas todas no hay otra vale va a marcar lo que lo que a partir de ahora hasta 2000 hasta 2030 vaya a pasar y va a afectar a todos los órdenes de la vida tanto municipal como local o sea como como personal como de trabajo porque intenta encontrar un hueco si os fijáis no sé si se ve bien desde lejos pero pilla desde la pobreza que no haya hambre en el mundo hasta mejores condiciones de igualdad hasta el agua la energía o sea todo lo que nos lo que nos afecta en nuestra vida vale entonces vamos a ver cómo esto viene se, un poco de evolución vale hasta ahora yo creo que todas hemos oído hablar de la responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial vale esto ha habido una, una transformación, ha pasado de ser un algo de donación, caridad, a ser algo que está totalmente integrado en las empresas, ¿vale? Pero se quedaba un poco cojo, entonces ahora también estamos empezando a oír hablar de sostenibilidad, ya llevamos un tiempo oyendo esa palabra, entonces la sostenibilidad hasta ahora era eh, reciclar. ¿Qué hacemos con todos esos residuos que tenemos ahí? Bueno, pues a partir de ahora ya no es reciclar, que vale, es tratar de que no llegue absolutamente nada a ese vertedero, o sea que todo lo que hasta ahora va a la basura vuelva y se vuelva a meter en el círculo o el que sea de fabricación o de lo o de servicio o de lo que sea ya lo veremos en, a lo largo de la charla vale entonces esas dos cosas la RSE que es la parte social junto con la sostenibilidad que es la parte medioambiental es lo que eh, da lugar a la economía circular vale que parece que sea un palabra ahí extraño, pues bueno, no tiene ningún misterio, es eso. Entonces, ¿qué es la economía circular? Tal y como se plantea, parece que sea el unicornio feliz, ¿no? Vamos en busca del unicornio. Ojalá. La realidad es que aparecen un montón de nuevas tecnologías que son increíbles porque es que hay que decir que sin las nuevas tecnologías la economía circular no sería posible. O sea, La digitalización es muy importante en la economía circular. Se están produciendo una serie de cambios sociales mmm, brutales y eso además está además no además no hay un montón hay cambios climáticos y económicos increíbles que os voy a contar no ya sabemos lo que está pasando O sea, hasta ahora siempre hemos tenido tormentas y hemos tenido eh, épocas de lluvias por lo menos de donde vengo yo estábamos acostumbrados a la argota fría nada que ver con lo que está pasando ahora ¿vale? Y a lo mejor es cíclico, pero sí es cierto que cada vez se da con más frecuencia y de forma más virulenta. O sea, que algo realmente está cambiando. Vale, entonces, de unicornio nada. Esto de la economía circular es un viaje en la tormenta y que hay que, hay que de verdad concienciarse para hacerlo. Pero vamos a hacer un poquito de historia. Llevamos 200 años funcionando de esta manera, que es la economía lineal han sido 200 años felices eh, teníamos recursos por todos los lados no había ningún problema hemos cogido todo lo que nos ha dado gana y más eh, hemos fabricado Fabricar, fabricar, fabricar para consumir, consumir, consumir contra más rápido y si dura el menor tiempo posible, mejor. Y luego al vertedero, sin preocuparnos si se juntaba lo técnico con lo biológico. Nos daba absolutamente igual y que las cosas, si contaminaban o no contaminaban, pues tampoco ni lo sabíamos ni nos preocupaba. ¿Vale? Pero claro, eso parece cosa que debe tener un fin, porque claro, ¿qué hacemos? Eso mirar lo que ha pasado ahora en el país vasco es decir esa es la realidad O sea, eh, es triste pero lo que no podemos llenar españa o el mundo de vertederos así y en algún sitio hay que meter la, la basura en algún sitio habría que meterla vale entonces a todo esto ¿qué es lo que nos espera estos años porque tampoco es que las cosas vayan a cambiar o sea, para el 2030 se espera que seamos 8.000 millones de personas para el 2050 las estimaciones ya son de 10.000 millones de personas en el mundo que además igual que nosotros consumimos y somos clase media con poder adquisitivo india y china se incorporan y entonces va a haber 1.800 millones de, de nuevos consumidores así con poder adquisitivo para poder comprar a la misma al mismo nivel que lo estamos haciendo nosotros y eso significa comprar consumir y tirar ¿Vale? o sea que no es que no quiera yo que consuma pero que es lo que implica después consumir y tirar vale para o sea, se espera que la demanda de energía crezca un 50% que la demanda de agua un 30 un 40% y de comida o productos básicos lo mismo un 50% es una barbaridad vale porque de dónde vamos a sacar todo eso entonces qué es lo que qué es lo que tenemos que hacer para que estas cosas para darle un cambio a todo esto que estamos que estamos viviendo lo que la, la economía hasta la que hasta este momento ha sido de una manera cómo la podemos modificar yo creo y, y no soy la única vale afortunadamente hay más gente eh, el el diseño de lo que vayamos a hacer va a ser una parte muy importante hasta ahora si os fijáis en los productos bueno yo pienso en mi móvil imagino que los vuestros lo mismo yo he pasado de tener un móvil que le acabas la batería a abrir el móvil y no puedo ni sacar la batería o sea no puedo quitar absolutamente nada con lo cual eso dónde va cuando ya no vale a la basura vale no os podéis ni imaginar la de cosas que hay en un móvil reutilizables ¿Vale? entre ellas oro o sea que no os creáis que son cosas que luego el, el famoso coltán es decir, que, que detrás de un móvil hay toda una movida o sea si nos ponemos a pensar los componentes que lleva un móvil casi que nos ponemos a llorar de todo lo que conlleva de guerras de sufrimiento etc. vale entonces a lo mejor si encima pensamos que esos recursos se van a terminar pues a lo mejor deberíamos de replantearnos que una vez el móvil caduca o se queda anticuado pues deberíamos de poder llevarlo a algún sitio y que nos lo actualizaran. si no pasa nada yo mi móvil a mí me gusta no necesito cambiar el modelo si lo cambio es porque no me cabe más, o sea, realmente ya no me deja trabajar. Entonces debería de haber alguna manera de poder ampliarle la memoria o la RAM o lo que sea, ¿vale? Pues de eso se trata la economía circular. ¿Mm? ¿Vale? ¿Cómo cómo hacemos que el diseño, cómo cambiamos el diseño de las cosas? Pues introduciendo introduciendo criterios de sostenibilidad. ¿Vale? Antes os he hablado de la RSE y de la sostenibilidad. Entonces, la RSE sería el diseño social, ¿vale? Intervendrían criterios sociales y la, la sostenibilidad sería lo que aquí llamamos ecodiseño, que serían los criterios ambientales. Entonces, el ecodiseño y el diseño social nos da lugar al diseño sostenible, que es lo que se nos convierte en economía circular, ¿vale? Entonces, ¿qué es la economía circular? Pues antes era lineal, ¿no? Era una línea, pues ahora es muy monocircular. Entonces tenemos, por un lado, la parte biológica y por otro lado tenemos la parte de materiales técnicos. Este gráfico queda así como muy visual, pero al que os tenéis que acostumbrar es a este. ¿Vale? Esta es la mariposa de la economía circular de Ellen MacArthur. No sé si conocéis o habéis oído hablar de Helen MacArthur, esto da una eminencia en esto. Ella era una, una campeona de, de vela, creo que era, y esta es de las que se iba por el mundo ella sola y, y de repente un día por ahí en medio en el mar entre Nueva Zelanda y no sé qué, se ve que debió de ver... Cosas que debió de alucinar y, de, y le dio un vuelco la, la vida, ¿no? Y dijo, esto hay que hacer algo y modificarlo porque así no puede seguir, ¿vale? Y a partir de ese año no es que ella por su cuenta fuera haciendo la guerra, sino que empezó a, a, a darle la paliza a la Unión Europea, que entre otras cosas pasaba de ella, o sea, la Unión Europea pasaba bastante de lo que él en Macarthur le decía, hasta que al final en 2015 le empezó a hacer caso. O sea que es relativamente nuevo esto de que Europa se ha puesto las pilas para afrontar lo que el problema que empieza a haber de residuos, ¿vale? Entonces veis en este gráfico que es el que veréis de una manera más bonita o menos bonita pero realmente la representación es esa en el centro vale sería la economía lineal o sea entra producto se consume o sea perdón entran recursos se fabrica se consume y va a la basura si cada cosa que entra ahí cuando vemos que ya va a terminar resulta que la volvemos a incorporar al proceso de producción porque no sé a lo mejor una lavadora deja de tener uso antes las cosas se reparaban ahora no se repara nada y ya no es que no se repare es que eh, todo tiene un tiempo límite o sea eh, imagino que habréis oído hablar de la obsolescencia programada que no existe tú hablas con los fabricantes y no existe es mentira pero ninguna lavadora dura más de 10 años Hoy, a lo mejor 10 años ya es una barbaridad, ¿sale? Ya es una barbaridad. Pero es que encima, o sea, a mí me pasó el año pasado, se me estropea la, la nevera, hoy es que el técnico no supo arreglarla. O sea, me devolvió el dinero, ¿vale? Porque no supo arreglarla y me tocó cambiar la, la nevera, o sea, me parece muy fuerte vale entonces a lo mejor resulta que la lavadora pues lo que lleva dentro sirve para fabricar otra lavadora o un ventilador o yo qué sé lo que sea no pero no hay por qué tirar esos materiales que son valiosos que se pueden reconvertir en otra cosa entonces reciclar tiene que ser el, el último proceso de todo, o sea, al, al contenedor de la basura solamente debe de ir lo que ya no sirve absolutamente para nada y que alguien que sabe más que nosotras, pues ya le puede dar otra finalidad o, o lo puede reconvertir en otra cosa, ¿vale? Pero en la medida en que en, en, eh, es que es empezando por casa, es decir, hay muchas cosas que tiramos que a lo mejor, a ver, yo no te digo que hagamos aquí ahora que tengamos el síndrome de Diógenes, ¿no? Pero eh, pues a lo mejor debemos de cambiar la manera la manera de comprar vale se habla si compramos y si compramos y si compramos la ropa es el, el ejemplo más claro vale no nos gusta que aquí o hay normativas que prohíben que se utilicen determinados químicos para tintar la ropa o para fabricarla nada se van fuera lo hacen en pakistán en la india perfecto a nosotros no nos molesta para nada y se nos olvida primero que la parte social no está en orden evidentemente allí las condiciones de trabajo no son las de aquí se pagan sueldos de miseria pero además aquí, a lo mejor éticamente a uno no le, no le importa eso pero es que resulta que cuando tú compras ropa barata que viene de allí luego la lavas en tu lavadora y esos químicos van a nuestros ríos, a nuestros mares, no a los de allí. O sea que el problema no es cierro los ojos porque me da igual que está allí y no pasa nada. No, no, es que nos lo estamos trayendo y nos afecta igual. ¿Vale? Entonces a lo mejor, no sé, a lo mejor tampoco les compensa. De hecho. Los de Zara están haciendo algo ya, empiezan a hacer algo con economía circular y ya se están replanteando el a lo mejor no me compensa tanto el fabricar las cosas fuera, porque resulta, circularmente hablando, ¿vale? Porque resulta que luego lo tengo que traer. Y eso empieza a ser muy importante el ver la huella de carbono que cada uno de tus procesos eh, tiene en lo que tú estás haciendo. ¿Vale? La manera de medir cómo de circular estás es los procesos que intervienen en tu, en tu fabricación de, de lo que sea o en tu servicio, en cómo prestas el servicio, pues a lo mejor eh, tiene una huella de carbono mucho más elevada que si te si pusieras fabricarlo aquí la realidad es que como es una economía en transformación tenemos que conseguir que se valoren esas otras cosas ya no es solamente los beneficios económicos como beneficio se debería de considerar también la parte social y la parte medioambiental o sea no vale solamente que yo tengo tantos beneficios al cabo del año se debería de empezar a pensar en darle importancia al impacto que la empresa tiene a nivel social y a nivel, y a nivel medioambiental, cosa que ahora eso no tiene, no tiene en la contabilidad no entra para nada, ¿vale? En la medida en que valoricemos eso, yo creo que las cosas empezarán a cambiar también, ¿vale? Entonces, porque al final, ¿qué queremos? Pues bueno, queremos que mejore, o sea que. Que, que vivamos mejor, ¿no? que tengamos más salud, que no que las relaciones sean reales, no solo sean virtuales, que, que, que consigamos nuestros nuestro, luchar por nuestros derechos, que, la, que el, eh, la cadena de suministro, que ahora está tan de moda, no sea la que tiene que ser y no la que es ahora, ¿vale? O que no haya vulnerabilidad. Entonces, ¿qué pasa? La OIT, enlazándolo con el día que, en el día en el que estamos hoy, ¿vale? Al final esto, ¿qué abre? Abre un montón de, de nuevas posibilidades, son retos que se, nos, que se nos presentan a nosotras como mujeres. Y es lo que yo intento, lo voy a intentar un poco mm, trasladaros, ¿vale? Es cierto, por la, lo que os pone aquí, ¿vale? Si, si, que no es que me lo invente yo espera que no veo <risa> para no meter la pata vale si se reduce la brecha de género un 25% se generaría una, un beneficio en la economía de 34.500 millones de dólares, un dato que yo he sacado de la OIT, o sea que no es que me lo haya yo inventado, vale, es una pasta ¿no? vale, lo cual supondría un aumento en la tasa en la tasa de o sea, eso sería debido a que aumenta la tasa de actividad femenina, ¿no? Y aumenta en un 1,9%, ¿vale? Eso a nivel femenino, pero a nivel de economía circular, es cierto, que, se, que si aprovechamos bien los recursos que tenemos las posibilidades de crecimiento también también eh, aumentan vale se estima o sea hasta ahora sin tener en cuenta la economía circular los porcentajes de crecimiento esperados eran del 4 y del 15% para 2030 y 2050 y teniendo utilizando criterios de economía circular si intervinieran en la economía vale los crecimientos serían del 20, del 11 y del 20 17% para 2030 y para 2050 si unimos esas dos cosas yo creo que es cierto que viene o hay un nuevo paradigma de empresa vale ya no en ese en ese nuevo paradigma de empresa la faceta económica que aún siendo importante tiene que dejar, o sea, debe descender ese aspecto, ya no debe de ser tan tan esencial en una empresa, ¿vale? Porque debe venir empujando la parte social, o sea, la, la faceta social y la faceta medioambiental tiene que tener um, una importancia cada vez mayor, ¿vale? ¿Eso qué significa? ¿De qué manera lideramos las mujeres? ¿Cuáles son las características del liderazgo femenino? vale A, seguramente hay más no vale A mí se me ha ocurrido pues bueno nuestro estilo es más directo es cooperativo eh, busca el consenso somos hay una mezcla de intuición y parte racional somos mucho más flexibles intentamos conciliar es decir si una, estás trabajando con alguien y te plantea un problema no es un problema intentas solucionarlo es decir que es mucho más comprensivo vale entonces creo que va mucho más con los tiempos que que vienen ahora y eso es lo que tenemos que aprovechar, vale, además convencida, vale, porque eh, vienen momentos de trabajo en equipo y nosotras en eso somos somos expertas, vale, vale, entonces por dónde empezamos, porque claro eso queda muy bonito, pero ahora una empresa dice bueno yo me quiero circularizar, la realidad es que no hay nada yo en Valencia intento hablar con la, pues trabajo con la administración, trabajo con Ibace, que es como vuestro estenda, y, y a nivel de yo trabo, soy especializ, estoy especializada en internacionalización de empresas entonces la administración eh, un, alguna de vosotras os sonará el programa pipe cuando empezó en su momento para poner a las empresas en el camino de la internacionalización pues yo soy muy pesada y creo que es que de, se debe de hacer algo para poner a las empresas en el camino de la circularización o de la economía circular vale porque es que las empresas van muy perdidas quieren hacer las cosas pero no saben cómo y ya empieza a haber mucho sacaperras entre comillas empiezan a aparecer muchos sellos que no están homologados por nadie y que la empresa como quiere hacer las cosas bien y no sabe cómo pues se agarra a lo primero que le llega y, y hay veces que pues eh, que no sirve para nada vale y eso es triste entonces yo bueno hay, somos varios que estamos ahí trabajando un tema no sé si conocéis el, el canvas el método canvas bueno hasta ahora si no tenías eh, un plan de negocio o sea antes de empezar un negocio ya tenías que tener la parte de tesorería de no sé qué todo lo contable ya tenía que estar claro ahora no ahora lo primero que tienes que saber es qué tienes tú de valor que a tus clientes les pueda interesar antes de empezar ahí a desarrollar contablemente todo vale o un plan económico más importante averiguar qué ofreces tú diferente a los demás y que tus clientes puedan comprar y saber quiénes van a ser tus clientes vale entonces cuando eso ya lo tienes claro perfecto ya te lanzas a la piscina bueno pues basándose en el canvas es lo mismo porque no deja de ser a ver si es una empresa nueva que va a empezar pues perfecto se desarrolla sobre esa idea y si es una empresa que ya está en marcha y que se quiere circularizar pues también vamos a ver qué parte del proceso se puede circularizar entonces basándose en eso simplemente aparte de todo lo que de siempre que no estamos inventando nada nuevo pero ver la par qué impacto social y qué impacto medioambiental tiene lo que tú estás planteando vale porque a lo mejor resulta que se te ha ocurrido una idea brillante pero resulta que la huella de carbono de eso que se te ha ocurrido es peor que si te quedaras como estabas vale el problema es que no es fácil todavía está la cosa empezando entonces no es fácil eh, conseguir esos datos eh, en qué medida eh, lo que yo hago Influye en, en eso, en la huella de car qué huella de carbono estoy teniendo. Porque la huella de carbono es desde que tú sales de tu casa a trabajar, ¿vale? Estás cogiendo el coche, ¿qué vas? En coche o vas en autobús. Es un poco peñazo el tema, pero es lo que hay que valorar, ¿vale? o sea, eh, y tú cuando compras, ¿qué vas? ¿A comprar al centro super centro comercial fuera de la ciudad o vas a la tienda? de la esquina, ¿vale? A nivel personal o dónde estás comprando, a qué proveedores estás comprando, a proveedores eh, de fuera de España o a los proveedores o a proveedores nacionales o a proveedores que tienes en la contorna, en tu ámbito, en tu zona local o, o regional, ¿vale? Todas esas cosas y son importantes, ¿vale? Bueno, pues esto es a base de eso y viendo, eh, yo qué sé, el valor que, que ya no el valor como como cosa importante que tengo para ofrecer a mis clientes sino qué valor circular le estoy ofreciendo vale aparte de que puedan comprar eh, no sé eh, una cartera pues resulta que esa cartera está hecha con, con plástico reciclado o está hecha con ropa usada o como ahora empieza a haber empresas ya que eh, lo vintage lo o sea, pueden darle un nuevo look ¿no? o las tiendas de la ropa de segunda mano pues empieza a haber empresas que le dan un nuevo look a esa ropa ya no es la ropa usada de toda la vida sino que está le han dado ahí un, un nuevo estilo y, y es una cosa nueva ¿eh? todo eso tiene su implicación en la economía circular ¿vale? el análisis pestales pues eso político económico social todas esas cosas que se hacen cuando uno va a montar un negocio vale esto a quién tienes de compañeros de viaje en fin todas esas cosas dan lugar al final a, a un plan de trabajo de decir bueno pues esto es lo que yo quiero conseguir en dos años tres años vamos a ver cómo lo cómo, qué pasos tengo que seguir ¿vale? y eso es lo que de momento hay no hay más vale a mí me gustaría que hubiera algo más que sirviera de apoyo a las empresas para poder aparte de aquello del sello que te doy porque has hecho no sé qué porque el sello mide cuando mide algo mide una parte cuando mide que yo ya me he encontrado con algunas cosas que no miden nada que es un poco timo pero bueno y aquí quería que vierais ejemplos de de ideas de que ya son reales esas empresas existen vale vale pues desde hacer de hacer pellets para calentar para hacer fuego con los pozos del café la de las zapatillas me encanta porque menudo problema lo de los chicles en el suelo eh imaginaros si en ámsterdam cuánto dice que hay si en ámsterdam hay 1,5 millones de kilos de chicle ¿cuántos habrán aquí? <risa> imagínate la de zapatillas que se podrían hacer ¿vale? es decir, que son cosas que están ahí, que alguien que hay que ser creativo y que hay que poner la tecnología adecuada para ello, o sea, fijaros la tecnología, lo importante que es en esta movida, ¿eh? o sea, que no es que volvamos a la época de nuestras abuelas eh, no, no, no volvemos a la época de nuestras abuelas es un concepto quizá que coincide con lo que se hacía entonces, pero con la con lo que sabemos ahora y poniendo en ello la tecnología que conocemos ahora, ¿vale? ¿Cuántas veces hemos dicho, "Ay, si yo supiera hubiera sabido a los 20 años lo que sé ahora"? Bueno, pues ahora tenemos esa posibilidad, quiero decir, es volver a lo de antes, pero con los con los avances y conocimientos que tenemos ahora, ¿vale? Y es alucinante, o sea hay ejemplos este de el, el ecobatif este con, con los restos de los de los de los champiñones. Bueno, este lo hace con las granjas, otros lo hacen con lo de los champiñones, ¿vale? Y hacen pues como los, los, los packs estos de los huevos, es ese tipo de material, los, los palets estos que hay ahora modernos que no son de, que no son de madera, ¿vale? Este otro, el de los teléfonos, utiliza realmente, aparte de que este pueda hacer negocio con eso, es que es un problema, no os podéis ni imaginar hasta qué extremo. ¿Eh? O sea, los móviles, las tablets, los ordenadores, o sea, eso es súper, bueno, un desastre, problema muy gordo, súper contaminante, pero que además está lleno de recursos, que alguien ya, ya empieza a ver cosas, que empiezan a recogerlo, yo me acuerdo en el cole de mi hija ahora les ha dado, está bien, por fin, les ha dado por recoger todos los años, hacen un poco de economía circular y recogen los, los móviles y a quién se los das El problema no era recogerlos el problema es y qué hacemos con esto ¿vale? O sea, el problema fue averiguar a quién se lo dábamos para que primero lo trate adecuadamente porque le estás dando un móvil que ve que todo el mundo no te creas que, que ha quitado la información vale pero ya salvado eso pues luego hay que saber eh, qué va a hacer con ese móvil porque hay, ya se sabe que a veces estas cosas hay gente que recibe subvenciones como los de las ruedas que yo siempre digo recibe un montón de subvenciones para deshacerse de las ruedas y luego las ruedas siempre acaban quemándose misteriosamente vale da un poco de rabia pero bueno es así vale entonces poco a poco ya empieza a ver eh, pues claro, detrás de esa acción tiene que haber alguien que lo gestione bien vale esta me gusta bueno la de que hay un parking la de aparcar o sea que coges que coges y o sea, parking que alquilas el coche es que hay otra que también eh, una aplicación que cuando allá donde bajo en el coche ya sabes dónde vas a aparcar cuando vas a llegar pero esta es eh, cuando no utilizo el coche puedo alquilarlo, porque os podéis imaginar, o sea, un coche está parado casi el 90% del tiempo en la calle, la media, ¿vale? Eso no significa que uno esté continuamente con el coche, pero de media un coche casi está el 90% del tiempo parado. Claro, es necesario que cada uno tengamos un coche. A lo mejor, o sea, en movilidad es verdad que es donde más rápido se está viendo el tema, porque vemos el tema de los triciclos, de los patinetes, de las motos eléctricas, los coches, no sé qué, ¿vale? Pero aún así seguimos teniendo un montón de coches aparcados en la calle, muertos de risa, ¿vale? La empresa esta de, de, de abajo, la el Brood bro, bro este, eh, hace. Pensar en toda la cerveza que se consume, los restos de cebada que habrá, ¿vale? Entonces hace pan con los restos de cebada. Aquí hay al revés también, luego la veremos. Hay otra empresa que hace eh, de los restos del pan hace cerveza. O sea, aquí <risa> reversible, <risa> ¿vale? <risa> Esto del pan, ¿a que no se os ha ocurrido pensar dónde va o sea, el pan de molde que nace sin corteza? No, se hace con corteza y se vende como ya sin corteza, todo el mola más que no tenga corteza. Claro, ¿dónde va toda esa corteza? Esas toneladas y toneladas de corteza no, hombre, uy, si va la cerveza genial, se va la basura no, no, pues sí por eso sale eso y en Valencia está el Instituto Tecnológico de Alimentación AINIA y estos están bueno están en un montón de proyectos haciendo cosas y ahora con los restos de bollería en, en las tiendas cuando si no lo gastas al día pues igual ya no lo puedes vender al día siguiente entonces con todos esos restos de bollería están eh, todo lo que tenga hidratos de carbono sirve para hacer envases todo lo que puede sustituir perfectamente al plástico ¿Vale? Entonces están dándole vueltas y ya hay algunas cosas interesantes de hacer los mismos envases que sean biodegradables para contener los croissants y todas esas cosas que son de donde están sacando, eso ya es, de la, hay una, dos teorías, en lo lineal se habla de la cuna a la tumba, Queda, es que en inglés queda mejor, pero en castellano queda así un poco de la cuna a la tumba porque muere en el vertedero, ¿vale? Y la idea es de, de lo de Ellen MacArthur es de la cuna a la cuna, o sea, no, no llega al vertedero. Entonces, ese es el ejemplo de, yo utilizo restos de croissants para hacer el envase donde luego voy a meter los croissants. Y eso ya es como, guau, wow, ¿no? O sea, he conseguido el círculo perfecto. Esto de los vaqueros también me encanta. Es hay diferentes versiones. He puesto esta, pero hay, eh, hay empresas porque pensar lo, los nuevos de, modelos de negocio son realmente nuevos modelos de negocio que hasta ahora no se nos había ocurrido. Todos pensamos en que nos compramos unos vaqueros, son nuestros hasta que te aburres y los jubilas o los tiras o se los das a tu prima o a tu hermano o yo qué sé, ¿vale? O los tiras a la basura. No hay que tirarlos a la basura, porque entre otras cosas hacer un pantalón vaquero son 10.000 litros de agua, ¿vale? O digo para que lo penséis antes de tirarlo a la basura. Pues empieza a haber empresas que lo que hacen es, es como un renting, ¿vale? Tú pagas una cuota mensual, tú eliges tu vaquero de última moda, pues son ideas de negocio, que decir, para aquí a nivel local, tú compras vaqueros de guay, de los que valen, claro, no un vaquero de 10 euros, ¿vale? Un vaquero de marca de bien, tú lo llevas un año y al año puedes cambiarlo no cambiarlo no es que tu vaquero se lo vayan a dar a otro vale ese vaquero se vuelve a convertir en algodón y lo utilizan otra vez vuelven a hacer otro vaquero vale y lo convierten en el modelo actualizado tú estás teniendo siempre el último modelo ¿vale? vas a la tienda o sea son modelos que hasta ahora es, que no se te ocurre vale esta sería un ejemplo esta es la silla perfecta es que es la silla perfecta de economía circular ¿vale? veis en qué se queda en una caja se desmonta absolutamente todo de manera que si se me estropea el brazo cambio el brazo se me rompe una pata cambio la pata como hemos hecho toda la vida que encima después de a, a raíz de eso de cómo hemos hecho toda la vida antes había gente que reparaba cosas ahora no hay ¿Eh? pues este es el modelo ejemplo claro todo eso es que ya no hay no puede llevar la tele a reparar es que no te merece ni la pena además dónde vas con la tele si te ha costado 300 euros yo que sé dónde vas si te va a costar casi a lo mejor sabes es que no no va no lo llevas ¿Vale? Esto para que veáis por dónde van las cosas. O sea, nosotros somos los agrícolas en España, ¿verdad? Pues eh, Holanda nos da sopas con onda. O sea, y producen, pues ya veis, aquí hay tierra. ¿Eh? Que aún hay tierra. ¿Eh? Y eso es así. O sea, tú puedes tener tu contenedor. En la puerta de tu casa y te cultivas tus lechugas tu roble tu eh, espinaca baby eh, lo que quieras todo lo que sea verdecito y que pueda crecer ahí imaginaros lo que cabe ahí vale no necesitamos un huerto a ¿vale? lo que cabe ahí pero eso digo aquí hay tierra aquí ya no hay tierra ¿vale? <ríe> Ahí no hay tierra. O sea que imaginaros lo que nos queda por ver. Luego las tendencias. Es decir, ya mmm, comer carne mmm, empieza a ser ya como mal, ¿no? A ver, todo tiene un límite, porque luego también hay ganaderos que hacen las cosas de manera sostenible. A mí tampoco me gusta cuando hablan de que la carne es mala, mmm, vale, pero hay gente que está haciendo las cosas bien, ¿vale? Entonces tampoco es eso pero que la tendencia es que la carne cada vez menos y se están dando alternativas a, a la carne hay, ya hay hamburguesas que si no lo dices nadie sabe que no son de carne vale de proteína vegetal esto también me gusta porque eh, hay todo un movimiento a ver, en Valencia hay una cosa que se ha hecho toda la vida, yo lo recuerdo, como vivimos al lado de la huerta, siempre estás, cuando vas a algún pueblo cercano, pasas por la huerta, entonces... Eh, cuando recogían las cebollas siempre se quedaban siempre se quedan en el suelo cebollas que no recogen los agricultores o las patatas o la chufa para la horchata o en fin mil cosas y entonces toda la vida ha ido alguien y las ha recogido pues yo recuerdo haber ido vale y cargabas y te lo llevabas a tu casa cuando era pequeña eso se llama en valenciano es espigolar vale en catalán es igual es espigolar y hay una empresa catalana que se llama espigolador que me encanta lo que hacen porque ¿habéis eh, fijaos habéis visto algún calabacín o alguna berenjena feo en la tienda que no son todos muy monos eh, no hay berenjenas dobles ni tomates feos ni nada de eso eso todo eso se va a la basura que sea feo no significa que sea malo y que no se pueda comer Vale, es más científicamente, es decir, cuando una fruta o una verdura está fea, que decimos, eh, eh, se defiende ante eso. Es como que tiene, o sea, cuando hay algo que no sé, o le ha picado un pajarito, ¿vale? Eso que le sale es un sistema de defensa. Y eso hace que la, que eso, que esa pieza tenga más antioxidantes que el resto. Con lo cual, si lo miramos bien, hasta es mejor para nosotros, ¿vale? O sea que lo hacemos al contrario bueno pues estos que hacen igual que los despigoladores que también hacen ese tipo de cosas empezaron recogiendo pues eh, con voluntarios recogían en el campo lo que quedaba se lo daban a ongs en principio era así vale para dar de comer a la gente que no que no podía comer y poco a poco han ido evolucionando y me encanta porque han sacado una marca que es Imperfect. vale, guión perfecto entonces yo no soy perfecto pero sirvo para hacer mermeladas ¿no? no no no se puede hacer mermelada con o cebolla caramelizada o yo qué sé ¿Vale? se pueden hacer mil cosas con la fruta que está estropeada no estropeada porque está mala sino estropeada en nuestra mentalidad de que es doble o, o, o está fea porque todo el mundo no es perfecto bueno pues estos hacen snacks pero es lo mismo vale los ingleses hacen esta tipo de cosas esta es una aplicación yo no sé aquí si llegará pero yo empezaría por ponerla es una aplicación en el móvil a mi hija le encanta porque a ver cuando en las tiendas en las pastelerías o en las sobre todo en, en valencia por lo menos hay tiendas de comidas preparadas de comida de esta que hacen para llevar a casa no Preparada, de comida que hacen para llevarte a casa o las pastelerías, o los susis, o las, los asiáticos, cuando se acaba el día, eso no lo pueden vender, ya no lo venden. Entonces lo ponen en la aplicación. Tú no sabes lo que estás comprando, pero son lotes, y a lo mejor por 2,90 te llevas lo que buenamente quieran poner aquellos. ¿Va? Entonces para la gente joven, a ver, y para los mayores, pero para la gente joven, pues nada, o sea... Eh, se van, se cogen y por 2,90 te llevas lo que vale 15, te vas un bolsón ahí y estás haciendo una una buena cosa, es decir, no estás evitando que eso se vaya a la basura porque realmente al día siguiente no lo, no lo van ni lo pueden vender ni lo van a vender y a, la, a ti te viene genial Mm, hay veces que las horas son así un poco intempestivas pues te lo guardas para mañana <risa> sí, es, es que hay veces que es claro es cuando cierra si vas a recogerlo a las diez y media de diez y media a once y media porque te lo dice en la aplicación claro ya tú ya has cenado no es decir que, que, que igual oye para mañana que si es comida asiática o es sushi o es no sé qué el too good to go está genial y hay otra que hay ahora que se llama noodle que esa te dice o sea tú le dices lo que tienes en la nevera a punto de, de que se te vaya a estropear y te da recetas que igual te da la receta tú te puedes hacer ahí ideas de está bien vale este es un móvil que ya existe que vale un poco demasiado caro se tiene que popularizar pero es por donde van las cosas vale es un poco caro y todavía tardan mucho en, en. O sea, yo sé de alguien que lo ha comprado y uf, cuesta un montón entre que te llega y no sé qué. Pero hay un español metido en eso que está bien, vale. O sea, que no todo viene de fuera. Que hay gente que, que también españoles que, que hacen las cosas bien, vale. Pero veis, el concepto es desmontable, con lo cual lo que lo que haya que cambiar, lo cambio y punto, vale. Y no hay ningún problema. Esto es Philip, o sea, cuando las grandes empresas ya se meten en este tema, porque es, esto se llama servitización. Toda la vida, lo entenderéis, toda la vida se ha hablado de empresas de producto y empresas de servicio. vale Los de producto tenían que ofrecer servicio para, para, que, se, no sé, para que el cliente estuviera más a gusto y las empresas de servicios tenían que tener un producto para que se visibilizara lo que hacían. ¿Vale? Eso era lo hasta ahora. Bueno, pues ahora se habla de empresas de, o sea, hay que hacer servicios los productos. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice Philips? Yo no yo vendo luz, no bombillas. ¿Vale? Entonces, es como un renting y ya tiene pues, hospitales o centros así grandes en los que pues eso, por una cuota mensual como un renting, yo te me encargo de todas tus luces y te garantizo que no te fallará que se te estropea una luz pues ya voy yo y te la cambio ya me preocuparé yo claro eso encaja muy bien con la economía circular porque un poco le estás pasando el muerto al productor en, en el buen sentido es, yo quiero este servicio vale ya te porque si las fábricas evidentemente tienen que seguir fabricando porque las fábricas también tienen que cambiar el chip, porque si no se fabrica, hoy no hay trabajo, pero sí tiene que haberlo, ¿vale? O sea, ya no es, no voy a fabricar, solo que voy a vender de otra manera diferente, ¿vale? Entonces yo, Philips, me voy a encargar de este hospital, pongo todas las, o Siemens, Siemens, eh, ya... Eh, pone los, los aparatos en los hospitales que valen una pasta y que se desactualizan con frecuencia, vale. Entonces ya está haciendo eso. O sea, yo te pongo los, te pongo los lo que corresponda y cuando se desactualice, tú no te preocupes, que ya me encargaré yo de que siempre tengas el actualizado. ¿Vale? y ese pues ya me encargaré de llevarlo a otro sitio yo qué sé donde a lo mejor con ese de momento se conforme no eso ya está haciendo si las empresas grandes lo hacen es porque vale entonces ya no venden productos venden servicios vale pues eso es lo nuevo que viene y esta es la que yo os decía esta ley es muy chuli porque Detrás de esto hay un tipo que igual habéis oído hablar de él, Tristan, Tristan Stuart. Es un, eh, hay un movimiento hace unos años que además empezó a salir mucho en la tele cuando la gente empezó a decir que los supermercados tiraban muchas cosas al contenedor. ¿Os acordáis que había gente que iba a los contenedores y recogía lo que había y había una movida porque no les dejaban? Bueno, aquella okay, es la historia. O sea, que en teoría no se puede coger lo del contenedor, ¿vale? Esas cosas pues este eh, no lo hacía porque tuviera necesidad lo hacía para demostrar que se podía comer única y exclusivamente de lo que se recogía de los contenedores lo que tiraban los supermercados y estuvo como un año viviendo de eso y no se murió claro no le pasó nada ni se intoxicó ni le pasó absolutamente nada como eso ya se ha cumplido ahora lo que está haciendo es con los restos está haciendo cerveza y lo ha convertido en una obra social entonces eh, no solo hay una cervecera sino que hay diferentes cerveceras por pues, diferentes países y entonces lo que se gana va a una ong que es para la gente que, que lo necesita y que sirve para es la parte social si os fijáis siempre hay una parte social detrás de las de estas nuevas maneras de entender eh, la economía vale una cosa un poco concienciadora vale está clara no es una empresa americana, pero vamos, que no creo que nosotros. Uy, una empresa, una familia americana, pero creo que nosotros también. no Vamos, no creo que seamos menos. Eso es exactamente lo que se desperdicia en una familia de cuatro hijos en Estados Unidos. ¿Vale? De cuatro, perdón, cuatro personas. ¿Vale? Es una barbaridad, ¿eh? Y se mide en calorías, porque cuando el hambre se mide en calorías lo que uno consume. O sea, es 1.200 millones de calorías, ¿eh? es una barbaridad. ¿Eh? O sea, un tercio de lo que se produce en alimentación se va a la basura. Viene en origen, o sea que todo no es culpa nuestra, viene en origen o viene en, ya en, en la nevera de nuestras casas. Porque en producción, claro, no todos los países tienen las mismas condiciones. En los países más desfavorecidos el sistema de almacenamiento no es el adecuado, el transporte tampoco es el adecuado, entonces se pierde mucho hasta que llega al sitio. Pero aquí en los países desarrollados, evidentemente, no se, bueno, en producción se pierde porque el año pasado yo creo que se tiraron prácticamente todas las naranjas de Valencia porque no las vendieron vale este año estamos en ello porque claro eh, no sé de dónde dicen que no hay nada es que no lo entiendo, por qué habrá necesidad de traer naranjas de otro lado lo capto yo, pero bueno, es lo que hay vale entonces claro, el agricultor no gana absolutamente nada, o sea, no le merece la pena recoger las naranjas. A mí lo que me da rabia es que, vale, yo entiendo que no no la no te merezca la pena recogerla, pero igual deberíamos de ver la manera de hacer llegar esas naranjas o ver quién puede ir a recogerlas para darles alguna utilidad, o sea, me parece ya no evidentemente cuestión ética, por supuesto, pero también cuestión de de desperdicio de algo o sea, sabes toda la energía ya no solamente la naranja es toda la energía que se ha empleado para hacer esas naranjas vale allí hay agua hay tiempo hay hay abonos hay cosas que eso es dinero vale y son recursos que precisamente no nos sobran vale bueno pues la alimentación es otra historia bueno pues al final es reciclaje seguro no veis el dibujo al, al lado vale tenemos la economía lineal tenemos la economía de reciclaje y tenemos la economía circular vale se trata de que al cubo de la basura no llegue nada ¿vale? porque lo hemos reutilizado tantas veces como nos lo permita el producto el material lo que sea y hay que pensar en que lo que para ti es un residuo pues es alimento para otro o es materia prima para otra empresa. Ya el sumo sería que los polígonos industriales se hicieran pensando en eso, es decir, pues ponemos una fábrica de no sé qué aquí y lo que le sale a este como residuo es que eso sería la pera. Sirve para el otro, porque claro, si está la empresa que te va a suministrar el producto está en la otra punta de España, pues como que, ¿vale? Pues espero que, que hayáis, o sea, me he explicado yo adecuadamente y eso era <ríe> lo que quería deciros, ¿vale? Y he puesto un hashtag, el otro día en Valencia nosotros hacemos en Evap hacemos los dona y dona, que son los premios a las empresas que son, son socialmente responsables, ¿no? Que, que incorporan personas en condiciones desfavorables, mujeres, en situaciones desfavorecidas, esas cosas y vino rosy de palma de, de madrina y puso este hashtag no porque la mujer no me acuerdo de cuál de qué tama su amiga y ella sacaron este hashtag y decía yo os invito a utilizarlo y me gustó qué sería de nosotras sin nosotras vale entonces es lo que es vale Como pueden decir, la de la etiqueta, la tractividad de los productos y que el consumidor sepamos de dónde viene toda la cosa y que tengamos consumo de consumo. Eh viene, viene porque Europa se ha puesto las pilas efectivamente la, ONU hace mucho tiempo, no, la no No, no, digo, la primera la primera fue la ONU, pues eso he es sacado los los ODS, o sea, pero eh, Europa a Europa le ha costado una barbaridad eh, darse por enterada, ¿vale? Pero ahora ya se ha dado por enterada entre otras cosas porque nosotros los recursos la, eh, como Europa los importamos entonces si sí, lo reutilizamos igual nuestra economía funciona mejor o sea que aunque solo sea por, de una manera egoísta efectivamente ya ha cambiado el chip y el periodo este nuevo presupuestario de 2021 a 2027 van a ir a saco todavía no ha, no ha salido nada ya había cosas que teníamos que haber cumplido este año 2020 y yo no sé aquí vosotros en andalucía Valencia. en la comunidad valenciana yo creo que somos los más malos de todos no hemos no, hemos, o sea, no va con nosotros sinceramente no va con nosotros o sea, yo creo que somos los últimos de todas las comunidades en, en, en eso y no sé porque detrás de eso vienen muchas multas europa no dice hacer esto y yo hago lo que me da la gana europa cuando dice algo hay que ponerse las pilas y sí que es verdad que ahora ya empieza a haber cosas porque digo que hay unos plazos que como no los alarguen no llegamos pero bueno si sí parece que que la gente empieza a moverse los ayuntamientos empiezan a moverse porque es verdad que, que ahora ya empieza a ver cosas y luego a nivel europeo hay ya a partir del año que viene o sea este año ya los que quedan cerrando el ciclo del hasta el 20 los proyectos europeos los programas a los que puedes presentar proyectos europeos a partir de ya si no tiene que ver con el New Green Deal que digo en ellos, que dicen los, los europeos, porque esos son los dos temas, el New Green Deal y mujeres. ¿Vale? El dinero de Europa se va a ir se va a ir ahí. Yo evalúo proyectos de la Unión Europea de de lo que era antes el instrumento PYME que ahora ha cambiado al EIC Accelerator, o sea, como una incubadora, ya al final se va a convertir casi todo como en incubadora. Y los dos ejes principales son eso, eh, economía circular y mujeres. Entonces, si, si una empresa lleva planteamientos de economía circular y encima está dirigida por una mujer, por eso mm, tenemos, estamos en el momento adecuado. Hay fondos europeos para apoyar este tipo de iniciativas. El problema está que no se sabe mm, Ya yo puedo pasar cosas quiero decir yo hago de esas cosas y yo os puedo pasar yo os puedo acribillar ya digo que este año estamos se está terminando vale aún queda algún creo que life se ha acabado o sea, se están cerrando los últimos porque se acaba un periodo presupuestario pero cara al año que viene todo os digo los dos ejes son eso economía circular tanto para a nivel como asociación, como organismo público, ayuntamiento o federación, o yo qué sé, eh, como sin ánimo de lucro, que dicen ellos que son todas las asociaciones, federaciones, esas cosas y luego para las empresas también porque está el, el, el que yo evalúo ese y la, y la línea de Eureka también son esos son directamente para empresas porque en Europa hay mucho para organizaciones sin ánimo de lucro para que de ahí se difunda al resto vale pero también ha empezado a haber eh, directamente para empresas que antes no había antes no había. Y ahora sí, ahora aquí en este, ese que os digo yo, hay pasta real y verdadera. ¿eh? O sea, tú vas con un proyecto bueno y te dan desde desde 0,5 millones a 2,5 millones. O sea, es para industrializar, para escalar un proyecto. O sea, yo tengo una idea, pero eh, no quiero que se quede aquí en lo local. Yo quiero escalarla porque si una idea es disruptiva, se trata de ponerla en el mercado lo más rápido posible para que no te la fusilen, no te la copien vale para eso lo tienes que industrializar y empezar a vender a lo bruto claro ¿Quién tiene riñones para poner una industria así de su bolsillo ¿No? es que es, es la realidad entonces necesitas dinero entonces hasta ahora eso daban hasta 2,5 millones y, y este año ya han empezado a dar eh, el equity que dicen ellos o sea ya es eh, financiación vale eh, si tú demuestras que el proyecto es bueno yo hasta o sea, te doy subvención pero además también hay inversiones que o sea porque tienes un pitch eh, al final donde tú tienes que vender tu idea como en las aceleradoras de ahora que ya tenemos en todos los sitios pues europa también tú convences a los inversores te pueden dar hasta 15 millones de euros no no este es este es lo bueno esto es lo bueno porque los proyectos europeos son muy chulis pero jueguí eso jui, hasta que te pagan vale no aquí tardan seis meses en pagar vale y es real, eh o sea eso es verdad o sea, te dan el dinero para hacerlo que eh, es para lo que uno pide el dinero Pero claro, las subvenciones y te, tú tienes que hacerlo y después, pues imagínate No, lo bueno de esto lo bueno de esto es que te dan el dinero o sea, tardan en resolver cuatro meses, que alucina eh, alucina, cuatro meses o sea, como máximo, que es mentira tardan menos, pero ellos tienen en su norma es hasta cuatro meses en resolver y seis meses en pagar con lo cual es perfecto vale y ahí sí que ya cuentas la idea y con tu plan y sobre todo es, es eh, para lo que te dan el dinero es para la comercialización vale o sea que no quieren tanto puede haber proyectos muy chulos pero es este hay un no sé quién un americano que se dice eh, eh, bueno lo típico de esto de si la vida me da limones hago limonada vale pues eh, tú puedes tener un proyecto muy chulo a nivel científico puede ser una bomba pero si no se vende vale es más importante que tengan limones y hagan limonada sabes que eso se vende la gente compra el vaso de limonada y se lo bebe que tener ahí el súper revolucionario de no sé qué pero cómo vendes esto entonces europa quiere proyectos que de verdad eh, sean comerciales, ¿vale? Que se se pueda vender, que la idea sea muy buena, muy disruptiva, muy innovadora, pero además que sea comercial, ¿vale? La cuestión es que eh, todos los proyectos, primero que sea viable y haya recursos para que se puedan implementar y, mm. y poner en funcionamiento toda esta nueva idea, que es absolutamente necesario. Y luego la otra cuestión sería la adaptación de las empresas actuales a esta economía circular, que como no sea obligatorio Va muy, lento, creo, va muy lento porque siempre lógicamente es el día a día de eh, la que te come, económica, entonces, que te come. Eh, hay, desde, desde los poderes económicos y políticos se tiene que hacer algo para, para hacer posible esa adaptación. totalmente no, de, de acuerdo realidad, si no, es que, es que... estoy totalmente de acuerdo tiene que obligar a ello pero además tiene que poner los medios para que la empresa lo pueda hacer porque ya os digo yo que es que eh, a ver ya sabemos que hay empresas que hacen las cosas cuando ya no les queda más remedio cuando ya están en el último momento ya que tienen que cumplir el plazo es cuando hacen las cosas pero hay otras empresas que, que empiezan a ponerse las pilas antes pues es que hasta el que quiere ponerse las pilas antes y hacerlo bien no puede hacerlo porque no sabe cómo hacerlo o sea, él oye la economía circular, vale. Yo quiero, yo quiero ahorrar, porque claro, empiezas por lo más obvio. Quiero ahorrar electricidad, quiero ahorrar agua. Es que es así de básico el tema. Eso también es, es desde lo de poner en casa las bombillas eh, de bajo consumo. Que, eh. Y luego cambiar a nivel mental, porque antes estaba visto todo. O sea, estaba mal visto el, el, el tema del reciclaje, porque parecía que social económicamente era más débil. Entonces eso estaba mal visto. Lo que estaba bien visto es de la compra de Claro, consumir, consumir, consumir, consumir, consumir. Claro, es que. Es que tú fíjate el cambio de mentalidad, que decir, a ver, esto viene de. de, de pues de eso hace 200 años cuando eh, pues empezó ford haciendo coches que es, es que hay que hacer fabricar mucho mucho para que la gente me compre muchos coches muchos coches yo gano mucho dinero y ellos consumen muchos coches muchos coches y, y, y me los cambian y saco modelos nuevos continuamente y cambio o sea es el consumo o consumismo o como queramos ¿vale? es consumo puro y duro ¿vale? entonces sí vamos a tener que seguir fabricando cosas porque si no fabricamos ya me dirás tú a mí las empresas de qué van a vivir pero que sí que hay que cambiar el chip ¿vale? y no ser y, y a mí tampoco me gusta cuando oigo a las empresas que dicen o oh, hay veces en algunas de las charlas que no es que vale yo lo, lo ecológico porque lo ecológico más caro? No entiendo. ¿Y por qué reutilizar las cosas es más caro? Si ya tienes la materia prima. Bueno, no no eso cumplió cumplió un, un tiempo había que crecer porque veníamos de, de nada y había que generar una economía y había que generar empleo y gracias a eso hemos llegado a donde hemos llegado no, pero que la realidad la re, bueno que tampoco esto de la economía circular es nuevo que en los años 70 ya se hablaba o sea que tampoco es que ahora hemos descubierto era lo que antes se llamaba ecología ¿vale? pues ahora es economía circular pero que es verdad que, que, que los, los, los recursos empiezan a escasear, ¿vale? Hombre, yo lo he vivido en las empresas allí, en, en la zona de Valencia hay muchas empresas de mueble y yo trabajo con las empresas de mueble, estoy especializada en mueble y en alimentación, ¿Vale? entonces las empresas de mueble eh, iban a fabrica, a comprar sus troncos de madera a alemania y compraban la madera y se la llevaban a la fábrica lo secaban y allí tenían o sea, hacían sus previsiones para que en tal año o sea pues cada año tenían que comprar además eran bosques sostenibles es decir yo compro 10 árboles y se plantan 20 o sea que ya hacía tiempo que estaba ese tema pero es que llegaron un día a comprar sus árboles y les lo había comprado china y no había árboles, o sea eso ha pasado y las empresas que utilizaban acero, eso estoy hablando antes de la crisis, vale, justo unos años antes de la crisis y las empresas de acero cerrar porque ya no podían comprar acero porque lo estaba comprando China o sea, acero había, pero se lo estaba llevando otro. No, no había, o sea, eso ha sido eso es lo que es. Claro, nosotros no tenemos acero, no tenemos los árboles para hacer las cosas. O sea, lo compramos fuera, con lo cual estamos muy pillados, es como lo del petróleo. Vale, nosotros no tenemos petróleo, tenemos que comprarlo. ¿Vale? y entonces, ¿por qué todavía seguimos dependiendo del petróleo? Joder, porque hay unos intereses muy gordos sabes ahí hay unos intereses muy gordos que se sabe que no es bueno ya ya ya. pero a ver quién le quita a, a estos potentes del petróleo que no sigamos y, y la la suerte sabes cuál es eh, estuve en un viaje en, en arabia saudí que esa ya es otra historia también así como mujer pero bueno vale eh, y en el 20 en creo que era en dubai tienen una como nosotros tuvimos la expo en sevilla pues ellos tenían una exposición tienen una exposición universal no sé qué cuando la tienen ya iba so, en dubai ¿eh? so, va sobre energías renovables y yo dije uh, o sea ¿eh? <risa> si los de dubai empiezan a hablar de energía renovable pues igual se está acabando el petróleo, eso es lo que pensé yo. Debe ser que es verdad que se está acabando. De hecho es cierto, ya lo mezclan con no sé, ya no tenemos petróleo como toca, ya está mezclado para que dure más. O sea que algo que es verdad que también se acaba. O sea, eso es un recurso que tampoco eh, se hace en 10 días. Y, y llevamos yo que sé consumiendo petróleo, ¿vale? O sea que efectivamente se tiene que haber acabado. Pero, pero, pero, ¿no? ...en donde estamos actualmente, donde estás ahora, localmente, en este lugar que ya estás creando y dar premios por parte de las instituciones, administraciones... Públicas. ...premiar, no castigar... ...en Valencia hay muchísimos chiringuitos, y aquí por ejemplo, ¿qué chiquito hay aquí donde te puedes decir algo que sea ecológico, que tenga todo esto que tiene <ríe> la economía circular y que todo el mundo pueda decir, mira, qué ejemplo tan impresionante, vaya, toda la gente... Porque hay muchas personas que estamos siguiendo este estilo de vida. No, no, es un nuevo estilo de vida. Es un nuevo, es, forma parte es una nueva forma de vivir, es, efectivamente. Es más lenta. El, exacto. El, comprar, el, comprar el, productos el ir. ¿Qué prefieres comprar, Dos limones. Que sean ir, buenos. Que, que, que, y que vas con tu bolsa a comprar en vez de ir con la bolsa de plástico. Claro, y, en eso, ¿no? de eso, ¿no? y en la no, pero es verdad, es verdad, es así. Hemos eh, que querido apoyar esta iniciativa ¿no? <risa> y la economía circular eh, también puede llegar a nosotras de una forma muy fácil. La podemos llevar en nuestra bolsita y la podemos convertir en una bolsa que sirve de bolso, como ya habéis visto, y que es mochila y que es totalmente reciclado. así que bueno, os animo y que tiene el slogan. claro, por supuesto eh... with plastic and feel fantastic la idea es que mira el plástico y siéntete feliz realmente el plástico no mejora nuestras vidas nos lo han introducido nos hemos, a... nos hemos acostumbrado pero no mejora nuestra salud ni tampoco mejora el medio ambiente, así que eliminarlo es una no, una muy buena opción. Así tiempo, ¿no? Por supuesto.